Muy buenos días, amigos, o buenos medios días por aquí por España, cuando son las 12:50. Buenos días en América. Sé que alguno de vosotros estáis despertando en América en este momento. Así que bienvenidos a nuevo programa de En Busca de la Verdad. Ya sabéis quién soy, soy Rafa Fernández, todos me conocéis. Y también conocéis al que tengo al otro lado, Sergio Ruiz, universo por descubrir. Muy buenas. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí peleando con un bichejo, pero bien, <ríe> bien, bien, bien, que me está poniendo la casa auténticamente. <ríe> esto no es serio, esto no puede ser serio con una gata aquí, pero con la cocina. Esto pero bien, bien, bien, bien, muy bien, muy contento de estar aquí, animado. He hecho hace un poquito, hace una hora, un vídeo, como todos habéis visto, parece ser, o muchos de vosotros habéis visto en Facebook. Creo que en, se merece un directo, se merece un directo, se merece eh, que se le dé la importancia que tiene lo que vamos a anunciar eh, y sobre todo eh, lo ilusionado, ¿no? Lo ilusionado que estamos de eh, anunciar lo que vamos a hacer ahora, y de, sobre todo, de compartirlos con todos, compartirlo con todos eh, y, y disfrutar, disfrutar, porque esto para mí es muy emocionante. Quédate ahí, no sí. te muevas, quieto, cobarde, como decías chiquito, cobarde, quieto. Sergio, yo te quiero preguntar una cosa, antes de dar esta noticia. Sí. Eh, cuéntame, ¿cómo empiezas en la radio? ¿Cómo empezaste tú en la radio? Vamos a hablar de la radio, porque me da la gana. ¿Cómo empezaste en la radio? Pues yo estaba, estaba como bien sabes, en Londres. Estaba en Londres y empecé en la radio, en la mesa de Salomón. ¿eh? programa que dirigías tú con unos compañeros de, de, de Jaén. Y empecé haciendo mis pinitos en radio con, contigo. Ya anteriormente había empezado en Radio Voz, una antigua radio eh, muy, muy famosa gallega, ¿no? pero, pero que se, se anuló, también desapareció Radio Voz en Málaga, en, Alaurín, eh, en Churriana, perdón, en el, en el barrio de Churriana, en Málaga. Y eh, haciendo mis pinitos, eh, conociendo... Las, ...las mesas, conociendo todas las instalaciones... ...el trabajo de la radio, el trabajo tan duro de radio... ...de salir, de buscar, de, de entrar buscando patrocinadores... ...y después ya, pero al aire salí con la Mesa de Salomón... Eh, ...me diste la oportunidad de poder empezar... a ...hacer mis finitos mi primer tema, Render Hand Forest... ...lo recordaré siempre... Eh, ...muy importante para mí porque lo conozco bastante bien... ...de haber estado allí ya dos veces... Y, y fue muy emocionante, ¿no? Ahí empecé, en la mesa de Salomón. Luego, luego después de, de la mesa de Salomón, de, aquella, de aquellos programas eh, que yo hacía con mi, con mi portátil desde, desde Londres, pues empecé en En Busca de la Verdad Radio, con mi sección, contigo, eh, durante eh, cerca de un año y, y después ya después de aquel momento que, que, que ocurrió, pues eh, dejé la radio por seis, siete meses, pero eh, empecé directamente con Ciencia y Más Allá, ¿eh? que desde aquí a Fran y a José Villalón, Fran Abad y José Villalón, les mando un beso enorme, mi más cariñoso abrazo, eh, y, y que los quiero muchísimo, son personas que los quiero mucho, mucho, mucho, mu muchísimo, eh, se portaron muy bien conmigo, siempre se han portado conmigo, eh, puedo volver cuando quiera, es, es algo que eh, Ciencia y Más Allá, Ciencia y Más Allá en, en Radio Cantillana, pues les debo también mucho de haberme acogido con mi sección que me dieron directamente. Y después de Ciencia y Más Allá, de estar un año, pues acabo de terminar hace dos meses prácticamente eh, la primera temporada del Universo por Descubrir Radio, la cual, pues, tengo que decir um, que me ha um, hecho, um, radiofónicamente hablando, más maduro, conociendo todos los entresijos de la radio directamente en Radiomarca, y me ha dado la oportunidad de dar un salto a Radiomarca eh, Nacional, en Radiomarca Nacional, que he tenido los cuatro... Los cuatro últimos programas en Noche de Misterios con Alfonso Trinidad y grandes nombres del de, de misterio. Como bien sabes, me han dado la oportunidad con Checkpoint Charlie, eh, con mi sección eh, sobre militares, conspiraciones, ovnis y demás. Que es lo que a mí me gusta, como bien sabes, pues eh, me han dado la oportunidad de estar en Noche de Misterios Radio Marca eh, a nivel nacional. Y ahora me han dado una sección total en, en Noche de Misterios para la nueva temporada Alfonso Trinidad, que para mí ha sido y va a ser ¿no? espectacular y sinceramente ¿no? muy, muy importante para mí porque bien sabes que ya tener una sección en un programa de esas características pues es eh, algo que no todo el mundo puede conseguir, ¿verdad Rafa? Tú lo sabes y, y es algo de agradecer la confianza de Alfonso Trinidad, de Carlos Mesa... En, tengo que recordarlo a él, eh, grandioso y gran persona, Carlos Mesa, y también he estado en Radio Nacional de España con Miguel Blanco, he tenido la oportunidad de estar con él, Cadena Ser, en Onda Cero, y sinceramente, ¿no? Eh, un salto muy grande ¿no? en, con el Universo por Descubrir Radio, el que, el que he podido tener, disfrutar, no solamente yo, sino Elena Gil, sin duda, eh, grandiosa. Grande, muy grande, Elena Gil, eh, con el apoyo también de Pilar Espinosa, que no tengo que olvidarla por su gran ayuda, su gran aporte en la historia. También con, hemos tenido a Alberto Ruiz, que también estuvo eh, colaborando en, en el Universo por Descubrir Radio, Leire Villar también. Y sinceramente, para mí ha sido muy importante, muy importante la radio con el Universo por Descubrir Radio, bueno, pero... No te me emociones, que veo que te eh, estás... No, a la... no, a ver, es, es, es, muy, es muy importante para mí, ha, ha sido muy importante, eh, pero um, hemos tenido que, que dejarlo, radio Radiomarca Ibar eh, cierra, eh, solamente me quedo con en radio marca Nacional, eh, que, sinceramente, es mega importante, ¿no? Estar junto... Grandes personajes, con Javier Sierra, con, con Carlos Mesa, con JJ Benítez, voy a tener el poder compartir con grandísimos nombres el programa, sinceramente, es impresionante, ¿no? Pero he tenido que cerrar, eh, se ha eh, cerrado Radio Marca Ibar, como decía, y vamos a tener que dejarlo, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo eso, solo... ¿es el comienzo, no? ¿es ¿es bueno, ya soy el comienzo. <risa> <risa> y lo que te rondaré, morena. Vamos a seguir con este programa de hoy. Perdonadme que me mueva, yo es que me muevo mucho, me muevo. Sí, sí. Hace que estoy bailando el despacito. <risa> soy así de nervioso. Muy buena esa trayectoria. Además, yo he seguido tu trayectoria, yo he seguido. Digo la verdad, yo he seguido la trayectoria de Sergio. Yo, cuando Sergio empezó, empezó fabuloso con lo de Rendelsham Forest, que no me sale. Eh, <risa> os recuerdo aquellas tertulias que teníamos, ¿no? Cuando él estaba en Londres, allí, eh, y luego, pues, buenamente se vino para aquí, para España, ¿no? Porque yo creo, yo creo que Sergio, en esa vuelta, en esa vuelta de, de, de, de ese país, ¿no? Tan, Tan místico, porque tiene muchos misterios y tú sabes muchas cosas de allí pero bueno, ya hablaremos de esto adoro, de adoro, sabe muy bien que adoro Inglaterra y eh, no en vano son siete años no y, y estoy simplemente para para pedir la nacionalidad porque puedo tener ya la doble nacionalidad pero me quedo me quedo con la española de momento son... Nos quedamos con España, que va bastante trabajo hay aquí para hacer, como decía el otro no y yo he seguido la trayectoria de Sergio, tu trayectoria y empezó conmigo y ha mejorado, <risa> o sea, ha mejorado él solo. O sea, él ha cogido su camino, él cogió su camino, todo eso, y ha mejorado y ha hecho, pues, sus grandes pinos y pinitos. Porque lo, los que venimos de la radio, que venimos de la radio, yo es que provengo de la radio, yo, aunque tengo mi canal de YouTube aquí y todo eso, pero yo vengo de la radio. Además, la radio tiene una magia especial, tiene un algo que te envuelve. Yo sé que muchos de vosotros no ponéis el aparato de televisión ni ponéis el aparato de radio, pero podéis descargar los programas, eso sí, porque siempre se suben a alguna plataforma. Y además, la, la, la, la trayectoria de Sergio ha sido muy buena, pero bueno, no te preocupes, si ha cerrado, ha cerrado Radio Marca, Eva, no te preocupes, ahora vamos a hablar de radio. Yo no os voy a contar mi trayectoria, porque si os cuento no, no, mi trayectoria, yo luego yo hasta aquí hasta mañana. Estamos aquí hasta mañana y pasado y parte del otro, ¿no? Pero bueno, yo empecé muy joven. Yo voy a hacer un resumen, con 17 años, pinchando música de maquetas de grupos heavy, porque yo tenía el pelo largo, sí, aquí donde veis, tenía el pelo largo, no tenía no esta tenía barba, ¿eh? era un imberbe total, era, era muy feo. De hecho, cuando yo era chico, esto es verdad, salía con mi madre y le decía, le damos cacahuetes al mono, <risa> imagínate tú el tiempo que ha pasado, ¿no? Y ahí pues empecé, empecé, empecé y, y siempre he estado pues eh, hurgando por aquí, por allá, radio, televisión. Mi carrera ha sido muy, muy rara. Hubo un parón en mi carrera, eso sí es verdad, hubo un parón de unos años. Estuve dedicado a otras cosas, me dedicé a la cetrería, a la, a la cría de aves de presa. Estuve muy metido en hacer exhibiciones con águilas, aves rapaces... Y lo echo de menos, lo echo de menos. Precisamente yo aquí en, en, en donde vivo, pues no tengo espacio y ahora pues con un niño pequeño y, y con, fin, con obligaciones, pues no, no tengo tiempo, ¿no? Pero yo sé que volveré, volveré a, al tema de la, de la cría de aves rapaces y al adiestramiento. Es una pasada, es una pasada como un águila, un águila que pesa 5 kilos con una cosa así de grande, te da besitos. O sea, esto es acojonante, ¿no? ¿Cómo te va a dar besito? Sí, te, te da picaditas, te juega contigo, ¿no? Interactúa, ¿no? Esto es muy bonito. Pero luego valoré, valoré, porque además mis pájaros cogieron una enfermedad, murieron y me quedé sin pájaros. Entonces te quedas ahí plantado, ¿no? Delante de, de esa situación y dices, continúo, pero ya no es lo mismo. Porque el amor que yo le tenía a esos animales ya no es lo mismo. Puedes coger otro, encariñarte y volver a pasar lo mismo. Y lo que necesitas es dejar que pase el tiempo, que pase el tiempo. Y yo dije, bueno, pero yo no, yo no puedo estar quieto. ¿Yo qué hago? Oye, ¿y si vuelvo al misterio? Y empecé a llamar puertecitas, ¿no? Y Bueno, se abrieron muchas puertas, muchas, más de las que yo esperaba. Y dije, aquí estoy yo, ya he llegado. Ya ha llegado Rafa, el torbellino ha llegado por aquí y volví a retomar todos los contactos y puse otra vez la maquinaria en funcionamiento. Y aquí estamos, sin más, aquí estamos. Y digo aquí estamos porque el programa de En Busca de la Verdad también se ha terminado. Y me ha dolido, ¿eh? Y me ha dolido. En busca de la verdad, radio, pues ya está, se han hecho dos temporadas, ha quedado ahí para la historia, programas muy buenos, especiales, con grandes del misterio. Pero ya está. Eso es aceptar lo que se ha hecho y aceptar las nuevas generaciones. Aceptar lo que viene detrás. Y os digo una cosa, yo ya tengo una edad, y Sergio y yo tenemos ya una edad que... Bueno, ya estamos en, en la flor de la vida, eso sí es verdad, estamos en un momento óptimo en muchos sentidos. Tenemos la experiencia, tenemos la sabiduría, el conocimiento de muchas cosas. Y, bueno, no nos podemos quejar, ¿eh? no nos podemos quejar. Pero hay que cerrar una puerta cuando hay que cerrarla y hay que abrir otras. La gente que viene detrás, estos chavales jóvenes que me, pregun me preguntáis... Rafa, ¿tú qué harías? Eh, eh, dame un consejo. Tenemos a David Balfagón, precisamente, amigo del programa, que ayer me envió un WhatsApp. Rafa, ¿qué consejos me das? Y le doy los consejos más básicos. ¿Por qué? Porque eh, los mejores consejos los lleva el investigador de campo cuando sale a una casa a grabar psicofonías. Lo lleva al dentro. O sea, lo llevas dentro. ¿Qué te puedo decir yo a ti? Y a estas nuevas generaciones son a las generaciones que... Personas como nosotros, que somos gente de a pie, dedicados al misterio desde hace 20 años, o más de 20 años. Tenemos que apoyar, tenemos que apoyar a todas estas nuevas generaciones. Y cerrar una puerta y abrir puertas nuevas, que además tienen muchos pasillos. Y todos esos pasillos tienen puertas que a su vez se irán abriendo una por una. ¿Y por qué estamos aquí? Y diréis, ¿y por qué estamos aquí? ¿Qué hacen estos dos aquí hablando? Estos dos vegestorios hablando de misterio de radio, de sus películas, de su vida personal. Sí, sí, porque se cierra una puerta del universo por descubrir radio y de en busca de la verdad, radio. Pensad que esto nos duele. Esto no es fácil. Pero cuando... Viene ese dolorcillo que te da, siempre tienes un recurso para darte una alegría. Es decir, lloras por los que se van y te alegras por los que se vienen. Algún día nos iremos nosotros, no en vida, es decir, no, hombre, morirnos no tendremos que morir, no sé cuándo. Pero algún día nosotros también nos iremos y diremos, campana y se acabó, hasta aquí hemos llegado. Y ahí dejamos un legado pero de momento no nos vamos, porque somos un par de guerrilleros. Y aunque Sergio tiene su trayectoria corta, pero buena, esto no es peloteo, muy buena, además se relaciona con todo el mundo, Sergio es un public relation, yo no, yo eh, soy de otra manera, yo soy de otra historia, ¿no? pero se relaciona con mucha gente. Y vamos a dar aquí una noticia. ¿La damos o no? ¿O nos vamos, Sergio? No, no no. no. Es, ha sido, como tú dices, ¿no? duro, duro, en, en, para nosotros, ¿no? Terminar una etapa de, de radio, de En busca de la verdad radio y del universo por descubrir radio, ¿no? Es más, ¿no? Eh, sabes que ciertos colaboradores ya no podrán estar con nosotros eh, por, por situaciones, ¿no? Eh, y, y por estos cambios que, que, que se han dado, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Que ya que estamos aquí, ya que estamos aquí, eh, debemos de, de, de hacer algo, ¿no? Por, por todos los que están eh, aquí con nosotros, Peca, Lucien, Ari, Marijose, Talbita, Mundo Conocido, Carla, Paloma, Claudia, Elena, Peca, todos los que están, ¿verdad? Y, y claro, seguramente Milagros, claro, claro. todos los que nos, nos dejamos, ¿no? Yo lo he vivido esto eh, cuando estuvimos en Toledo, la quedada que hemos hecho en Toledo, que ha sido un mar de, de sensaciones y emociones. Sensaciones, no las de la boca, ha sido un mar de sensaciones, un mar de, de sentimientos, un mar de experiencias. Y hemos estado los justos. Ni más ni menos, los justos. Eh, estuvimos con Jaime Garrido, eh, colaborador importante de, de Cuarto Milenio. Hemos cenado, hemos investigado, hemos disfrutado, hemos estado de compras, hemos estado de cerveza también. Y ha sido un mar de sensaciones. Y esto, esto es lo que realmente te da pie a muchas cosas. Y digo una cosa, una imagen, una sensación vale más que mil palabras. Y hablando de imágenes, una imagen vale más que mil palabras. Sergio, ponemos unas imágenes. Hola. Con tu permiso. Vamos a poner unas imágenes, chicos. Y, por favor, quiero que disfrutéis de estos 40 segundos que vais a ver a continuación. Vamos allá. Ahí queda eso. Desde el fondo de la galaxia, aunando esfuerzos, juntando energías y sumando conocimiento, el universo por descubrir y en busca de la verdad... Se fusiona para traerte un nuevo plano de sabiduría. Nace misterios de Orión. Te lo vas a perder. Adelante Sergio, todo tuyo Pues Imagínate Misterios de Orión Misterios de Orión Radio Nace Nace Nuestra querida Radio, nuestra querida Y muy eh, grande apuesta, nuestra gran apuesta En radio Que va a ser diferente Eh y sinceramente, eh, me emociona ¿no? estar aquí en este momento para anunciar este grandísimo, grandísimo proyecto de radio en Tuning, iTunes, Evox. ¿Y cuántas radios, Rafa? 256 emisoras en el del planeta. ¿Van a emitir? 256 emisoras en los cuales se va a emitir Orion. Orión Radio. Misterios de Orión. Eh, nada más y nada menos. Pero por favor, ponlo de nuevo. Ponlo Vamos de nuevo. a ponerlo de nuevo, claro que sí. Vamos a ponerlo. Desde el fondo de la galaxia, armando esfuerzos, juntando energías y sumando conocimiento, el universo por descubrir y en busca de la verdad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 ¿Qué me dices, Sergio? Tengo que, sí. tengo, que, que tengo que felicitar a Werner, sí. eh, que ha sido el que ha diseñado la imagen, el que le dimos la idea, el concepto, queremos fusionar dos programas de radio, plásmalo en imágenes y él lo ha plasmado ahí. La voz, ya sabéis de quién es, es mía. <risa> y los efectos de sonido, que yo soy un loco de, del tema de sonido, también es mío. Todo lo que es efecto de, de sonido. Como buen músico, pues ya sabéis que los músicos estamos un poco locos, ¿no? Y esto ha sido pues fruto de Werner, eh, muy importante. Eh, eh, todo lo que está haciendo es de una primerísima calidad. De todos estos vídeos de presentaciones que, que tenemos en nuestros propios canales es gracias a Vernet, O sea, no somos nosotros. Eh, yo no le llego, vamos, ni, ni, ni al tobillo. <risa> muy muy bueno. Y hay que felicitar. a Vernet, y desde luego que sí. Pero ya que estamos con misterios de Orión Radio, eh, ¿qué os diríamos? ¿Qué os diremos, eh, colaboradores? Rafa. ¿Qué clase de colaboradores vamos a tener? ¿Quiénes van a ser nuestros colaboradores? De primer nivel, gente de primer nivel, personas que no están en YouTube, pero que son los más importantes del mundo, lo que estáis oyendo, los más importantes del mundo. Vamos a tener colaboradores, pues bueno, eh, vamos a hacer entrevistas a diferentes personalidades. Yo es que no me quiero aventurar a decirlo, dilo tú porque me da esta cosa hablar, decir son palabras mayores, todo lo que voy a mencionar. Adelante, Sergio. <risa> tendremos, tendremos con nosotros uh, a personajes, no personajes, maestros, divulgadores, investigadores, nada más de la talla de Javier Sierra, Eric Fratini, Lorenzo Fernández Bueno. Franco Vallejo. Juan Vallejo. Eh, tendremos a, de colaboradores. Pilar Espinosa, con la historia. Elena Gil, con sus misterios, eh, con sus eh, cositas de brujería, con sus sabías qué, sus leyendas. Azucena, estará también con nosotros. Alejandro Merino. Fran Recio, investigador. Javier Pérez Nieto. Hoy he hablado con Juan Romero. He hablado con Juan Fran Romero, que hacía ya un tiempo que no hablaba con él, y no hemos hablado de misterio, hemos hablado de otras cuestiones eh, personales, pues somos amigos. Y me dice que, oye, que, que cómo me va. Y le he explicado todo: el proyecto, toda la historia, Orión, radio y dice, oye, pues ya estás tardando en contar conmigo, porque yo quiero estar ahí con vosotros también. Sin duda, sin duda claro. tendremos a Javier Pérez Nieto. A Javier también. También tendremos a José Manuel de García Bautista, tendremos a Enrique Chazarra, tendremos a Luis Uriarte, tendremos a Fran Reci, como he dicho antes. Eso, eso lo que habéis escuchado de colaboradores habituales. Sí. <risa> es decir, a partir de aquí... A partir de aquí... Lo que salga. Lo que salga en el sentido de que va a ser algo espectacular. Nos dicen, nos preguntan que si tendremos a Iker Jiménez. Lo vamos, lo vamos, a, lo vamos a, a hablar. Por supuesto. A ver, con, con las personas que, que estamos hablando. Aparte ya, por ejemplo, de tener eh, eh, una sección en Misterios de Orión radio las cuales presentaremos libros de los máximos exponentes del misterio en todo el mundo, que van a tener su espacio. También tendremos un espacio que ofreceremos a todos aquellos que quieran eh, publicitarse o todos aquellos que quieran eh, tener eh, cuñas, aquellos que quieran tener eh, también su oportunidad en radio para exponer sus trabajos. Um, y creo que va a ser una radio de todos, una radio muy profesional, una radio muy particular, personal y sobre todo con un proyecto muy grande, muy grande, el cual ya que estamos, si me lo permites, tenemos que decir que vamos a hacer documentales, vamos a hacer documentales alrededor del mundo, vamos a hacer documentales dentro de España y los cuales quizás, quizás no muy lejos, eh, lo veremos pronto en televisión. Eh, el salto que eh, Rafa Fernández eh, y Sergio Ruiz y todo el equipo, sin olvidarme de nadie, eh, vamos a dar en el mundo del misterio, vamos a intentar, vamos a intentar que eh, sea algo bienestar bien establecido por el mágico, ¿no? y, y, y bien hecho, ¿no? Y y maestro como aquel que se diría Iker Jiménez, pero creo creo que sinceramente eh, como tú has dicho al principio las nuevas generaciones que vienen eh, aprendemos de todos los que nos han dejado su, su legado y estaremos intentando implantar nuevas ideas y nuevos proyectos y aquí en Misterios de Orión Radio y en Orión Más Media eh, Cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes, um, si presentáis trabajos, si os gustan, tendréis vuestro espacio. Tendréis vuestro espacio. Creo que es importante, como tú has dicho, darle paso a todas las nuevas generaciones que vienen porque son igual de válidos e incluso mejores que cualquiera de los que estamos ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque tengas 100 suscriptores en YouTube, ...o 100 personas en tu fanpage, no creas que no puedes crecer. Orión Media, Orión más media, va a estar para vosotros, va a trabajar para vosotros. Solamente nos tenéis que contactar, eh, daremos pronto, estaremos ofreciendo una serie de vídeos... ...para que veáis qué va a ser Orión, cuál es la finalidad de Orión para todos y para todos con ustedes... Y creo que, en, aparte de todo lo que estamos hablando, eh, el proyecto Orión eh, nace de las ganas de trabajar de dos personas que, con sus altibajos, con sus momentos buenos y sus momentos malos, eh, hemos podido eh, aunar eh, fuerzas, pues de tantas piedras en el camino, e incluso tengo que decirlo, de una eh, confrontación eh, por eh, terceras personas y sinceramente eso quedó en el pasado. Y hoy en día eso es lo que nos ha hecho más fuerte y nos ha unido mucho más. Eh, eso es importante, Rafa. Te diré una cosa. Agradezco. Y yo Pero, también. De todo corazón. A esas personas que en su día metieron escorpiones, culebras y serpientes en la relación que teníamos Sergio y yo. les agradezco enormemente porque luego al paso del tiempo ocurren varias cosas. Una, esas personas que fueron, han desaparecido, se han quitado del medio. Sus intereses eran pues unos intereses del ego, de la economía, de la discordia. Y les agradezco también porque hacen que las personas se reencuentren con sus nuevas experiencias a las espaldas, con su nuevo conocimiento cada uno. Esto es importante. Y aunque en ese momento se pasa mal, porque se pasa muy mal, ¿eh? Sí, porque la amistad no era del misterio. no. No, exactamente. Nuestra amistad de mucho antes conocíamos y no tiene nada que ver diez con. El, años, para que el año que viene hacemos 10 años de amistad. 10 años de amistad. Qué viejos somos, ¿no, Sergio? Que se me ha pasado, sí. Se ha pasado muy rápido, ¿eh? Recuerdo aqu, aquellas, aquellas historias de hace 10 años y es curioso. En los foros. <risa> en los foros, en los foros. Y hay que agradecerlo todo. Porque cada uno está donde debe de estar. Y no hay mejor juez que el tiempo. El tiempo es una cosa, por un lado, contraproducente, y por otra, maravillosa. Contraproducente porque te hace viejo, y maravillosa, porque pone cada uno en su lugar. Y esto es maravilloso. Y eso es lo que, yo, lo que yo estaba pensando, que esta, esta unión eh, va a ser muy criticada, de hecho ya está criticada. ¿Eh? ya he visto ya algún vídeo por ahí sí, sí. he visto ya alguno, no voy a decir cuál pero he visto algún vídeo que dicen Orión más media son unos ratas conspiranoicos sobre todo conspiranoicos, ¿verdad? Sí, con lo unos... que yo traigo, ¿no? con la pelea que yo traigo <risa> con la conspiración nos dicen conspiranoicos, en fin en fin, sí, claro. y lo importante de este proyecto es que eh, bueno, que hay mejores eh, divulgadores, que hay mejores presentadores, que hay mejores investigadores, claro que sí, que los hay, por supuesto, nosotros no somos los mejores del mundo mundial, pero lo que, en no nos, en no, en lo que no nos van a ganar es en las ganas, en eso no nos van a ganar, y te lo digo yo, y ojo, que cuando yo digo algo, y además en público, tienes que cumplirlo, porque si no queda, quedarías mal, ¿no?, uh -huh. Y en ganas no nos van a ganar, quizá en otras cosas sí, pero cuando se le echa ganas algo, cuando tú estás ahí y tienes la visión periférica, no estás como los burritos que les ponen, ¿eh? que van mirando para adelante, no, no, no. Tienes la visión periférica de todo lo que hay. Eso vale millones. Y dicho esto... Pues vamos a hablar un poquito de qué temas vamos a tocar en nuestro programa, ¿no, Sergio? ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a tocar? Por supuesto que sí. Eh, sucesos paranormales, fenomenología eh, inexplicable, historia, historia oscura de España, historia oscura de Sudamérica, historia oscura del de mundo en general, grandes personajes de la historia... OVNIs, militaria. Cuando digo militaria, para todo el mundo que no lo entienda, no es hablar de quién tiene el avión más grande. De acuerdo. Hablaremos de batallas, hablaremos de secretos, de sociedades secretas, de lugares inexplorados. Y por supuesto, y por supuesto, presentaciones de libros, presentaciones de congresos. Y sobre todo, nuestros documentales tendrán su espacio en la radio. Intentaremos que con esa magia e investigaciones de campo, que por cierto, empiezan la semana que viene, os lo digo y dejo ya aquí, la semana que viene empezamos con investigaciones de campo en Orión Más media eh, creo que va a ser maravilloso esta sección en leyendas. ¿Sabías que? Eh, sobre todo intentar, con la sonrisa de Elena, ¿eh? pasar un buen rato con las leyendas también de Azucena, de esas mujeres de la historia, ¿verdad? ¿Eh? Que nos, nos lleven a, a, a otro lugar en esos momentos de viernes. Ahora lo voy a decir. Viernes... 12 de la noche del sábado, es decir, 0000 del sábado, nos podréis encontrar en iTunes, Tuning e iVox, aparte de la emisión de radio, que no sé cuándo será, eso lo, no lo dirán. ¿No es así, Rafa? Correcto. Yo, eh, como son diferentes emisoras, algunas son comarcales, otras son locales, otras son un poquito más grandes, eh, y ojo, todas ellas abiertas, esto es lo que hace poco me remitió un, un correo una persona que me dijo, Rafa, ¿podéis hacer aquí los congresos? Tenemos salas, tenemos sitios, tenemos... Y dije, todo se andará, todo se andará. Son diferentes días de emisión, porque a algunas radios les va mejor el viernes, otro el sábado, otro el domingo. Por ejemplo, eh, hay, normalmente va a ser de noche. ¿eh? Y vamos a informar eh, de estas emisoras de radio haremos como una especie de parrilla, ¿eh? como una, un listado, donde nos podéis escuchar a través de las ondas. ¿eh? Si sois de esa localidad o próximos a esa localidad, en Alicante, en Valencia, nos vais a escuchar perfectamente. ¿vale? Y luego pues, también podéis descargarlo pues, en cualquiera de estas plataformas de podcast para poder, eh, para poder escucharlo. Quiero mencionar a el resto del equipo. Oión también se, se conforma por Claudia, que la tenemos aquí, que va a ser una parte logística muy importante en América, muy importante, y desde aquí le mando un besote, un saludo, mujer excepcional, gran profesional. Tenemos a Paloma, a Lucien de Doria, que nos va a ayudar a poner voces en nuestros documentales, también es una parte, en este caso, pues bueno, dentro de la producción, de la producción de los documentales y de los vídeos. Werner, que es el el, el estrella de Hollywood, ¿no?, que nos hace nuestros, eh, nuestros vídeos, ¿no? Y estos también son parte del equipo y creo yo que merecen ser mencionados, por supuesto. Sin duda alguna, sin duda alguna, sin, sin ellos no va a ser posible eh, todo lo que vamos a intentar, intentar no, a lo que vamos a llevar a cabo. Eh, así que, sinceramente, creo que con todo este equipazo y con todas eh, las chicas, porque hay que decirlo, hay muchas chicas en el equipo, ¿eh? Más que chicos, ¿Eh? más que chicos nos van chicos, a ganar. Todos son colaboradores, ¿verdad? Colaboradores y chicos, estamos tres, ¿no? ¿Estamos de momento tres? Sí, sí. sí. sí. Pues Los demás son colaboradores de, del programa y Elena, Susana, Claudia, Paloma... <risa> son, son parte de Orión y, y, y, y son más chicas, más mujeres al poder que no se diga que discriminamos a, absolutamente a nadie ¿eh? Algu alguien me dijo una vez que porque en mis congresos solo iban eh, hombres y yo dije bueno, por coincidencia y luego por temas de fechas ¿no? porque igual yo invito a alguien y me dice no, yo es que estoy en México yo, Pues vaya, ¿no? entonces coincidió en hombres y aquí vemos que no hay paridad somos minoría, así que cuidarnos, que somos minorías. Sergio y yo y Werner somos sí, sí, sí. pobrecitos de nosotros. Son muchas, son muchas. Son, son, bueno, son Azucena, eh, Elena, Pilar, eh, Paloma, eh, ¿quién tal, más? Aquí. Claudia, eh, sí, sí, sí, y dos, y tres chicos, <ríe> tres chicos nada más. Nada más. Pero de momento. Así que, lo demás son todos colaboradores que van a estar habitualmente, pero son colaboradores, no son parte de Orión aunque son parte de Orión en sí. Eh, creo que va a ser muy importante todo el trabajo conjuntamente que vamos a hacer. Tengo que, especialmente, si me lo permites, quiero hacer una mención a Luis Uriarte. Eh, a Luis Uriarte, que, que es como si fuera parte de Orión, va a estar con ese gran equipo logístico que muchos que estáis ahí eh, podéis... Eh, dar fe de ello, eh, porque es simplemente espectacular nuestro eh, amigo de, de ASEPA, de la Asociación de Parapsicología de, de Álava, profesional. Hay que dejarlo claro, el colaborador en la ETB, colaborador con Cuarto Milenio, con Enrique Chazarra, eh, y quería hacer esta mención porque es el que va a estar con todos esos equipos que nos maravillan. Eh, para tomar esas grandísimas eh, escenas que serán parte de esa producción que luego nuestro querido Werner y Rafa va a realizar, ¿verdad? Y vamos a estar con, con nuestro querido Luis Uriarte, que también eh, quería hacer eh, mención a él siempre que y cuando ¿no? su, su trabajo se lo permita eh, y va a estar con nosotros. Así que imaginaos la emoción que la que tenemos de presentaros todo esto que viene, pero hay más. Os voy a dejar con ese famoso Área 51. ¿Os recordáis que llevamos un mes con Área 51? Pues no solamente Área 51, será Área 51, será también en la Bohemian Gate, también será muchísimas cosas más de Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Un viaje que nuestra querida Claudia eh, y un servidor, Cañón del Colorado, sin duda. Vamos, a autopista extraterrestre. Por supuesto, programas con los que vengáis programas con los que vengáis con nosotros, a hacer este magnífico documental y viaje que Orión pondrá eh, ya mismo esa información y os va a alucinar. Así que iremos hasta las puertas del Área 51, iremos hasta las puertas de la Bohemian Grove, iremos hasta las puertas y quizás, quién sabe, si podremos investigar algo en ciertos sitios mágicos de misterio, en la parte oeste de Estados Unidos. Pero, claro, Egipto, en busca de la verdad, también estará. Y Rivera Maya, Ribera Maya, próximo viaje, también, que hará Orión. Nos preguntan que si puede ir cualquiera... Cualquiera que se pague el viaje, pondremos todos los precios, estará en esos documentales, estará viviendo con nosotros las experiencias e investigaciones que se den allí. Sí, porque va a ser diferente, va a ser con nosotros, va a ser con Elena, con Claudia, con Paloma, con Rafa, con Azucena, con todos los que os apuntéis. Vos, todos, todos, todos vamos a estar en aquellos sitios y por supuesto, por supuesto... Va a estar presente todos los que, que ellos queráis venirse con nosotros. Desde allí haremos directos, desde allí haremos programas de radio. Va a ser algo diferente, totalmente diferente. Dicen que por aquí que si van las mujeres y si voy. Bueno, las mujeres muchas, pues están casadas. <risa> No sé. se, ha olvidado, se ha olvidado comentar algo estaremos en Colombia Colombia, estaremos por supuesto Colombia en Bachue, aunque hay, cosa, hay cosas que esto lo informo yo a los que sí. nos veis en busca de la verdad aquí en vídeo va a seguir estos son canales un poco más personales ¿no? el universo también va a seguir ¿no? va a seguir todos vamos a estar aquí sí, sí, ¿vale? sí. pero hay cosas que van a estar dentro de Orión y hay un equipo de trabajo muy grande. Es que es muy grande el equipo de trabajo. Estaremos en Colombia. Tenéis toda la información en la página web www.rafafernandez.net Así que que luego no se diga que no hacemos cosas. Pero ojo, venga quien venga, las haremos. No importa. Las Ajá. vamos a hacer. Y vosotros... Si queréis venir al Área 51, veniros. Simplemente. ¿Queréis estar en el Colorado? Qué cantidad de historias, ovnis, dioses ancestrales, alienígenas ancestrales, en el Cañón del Colorado. No olvidéis que América tiene mucho que contarnos. Por eso he empezado diciendo que América está muy perceptiva. En muchísimas cosas. Aquí en España, pues bueno, hay un lobby hecho y bueno, o entras o no entras o, o estás o no estás o de vez en cuando estás, pero que está muy bien, que yo lo veo muy bien, pero América en muchos sentidos está mucho más perceptiva para todo esto y vamos a estar allí con vosotros en América. Por lo menos, Sergio y un servidor estaremos allí con vosotros en América. Así que después de todo esto que hemos hablado, emocionante eh, este, este directo para presentaros absolutamente, absolutamente todo lo que vamos a hacer. Creo que es eh, algo mágico. Orión es mágico. Eh, nos preguntan, fíjate, dice, a las puertas del área 51, pero del edificio o fuera en el desierto. <risa> Ojalá pudiéramos entrar dentro, pero sinceramente, buscarme, quiero, quiero que os uh, busquéis algún sitio que os lleven a esos sitios y os cuenten desde allí lo que pasa. Sí. Quiero que lo busquéis. Ah, no hay, no existe. Gracias, Josué, gracias sí, uh, por sí. esa aportación. Vale bro, bien. bro. Tendremos que estar con el bro, que es parte de Busca de la Verdad, del Universo, de Orión, de todo, cuando vayamos a Canarias, sin duda. ¿eh, Josué? Hombre, ya a Canarias voy. Quiera, quiera, quiera, bro, o no quiera, yo iré a Canarias. <risa> me tendrá que aguantar. <risa> tendremos una charla. Pero eso sí, con dos buenas cervezas. Eso sí. Bro, eh, nos, tendré, nos tendrás allí sí o sí, querido, querido Josué. Eh, pero creo que es brutal, eh, como dicen, eh, va a ser brutal en todas estas que vamos a hacer. Eh, no tengo nada más que decir, simplemente estoy muy emocionado de, de poder compartir con todos ustedes la nueva aventura de Orión y escucharme. Muy importante. En Orión, Orión no es Rafa Fernández y Sergio Ruiz. No es Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Orión es una plataforma en la cual todos tenéis cabida, todos, y cuando digo todos, es todo, ni uno, sin falta, porque hay ciertas cosas que en Orión, al ser una empresa, no es nada personal. Así que eh, quería dejar este inciso, es muy importante Rafa dejar este inciso, porque aquí no hay rencillas, aquí no hay yo más, tú menos, el menos, yo más. Aquí simplemente hay trabajo por y para todos los que estáis viendo ahora mismo este vídeo, o lo vais a ver después. Los magufos, como dicen, se quedarán para los que no quieran avanzar y para los que naden en un río amarillo de conspiración. Orión es serio, Orión es investigación, Orión es divulgación, Orión es estudio. Y a partir de hoy, nace Orión con todas las fuerzas del universo por descubrir, de en busca de la verdad y de todos aquellos que se quieran unir con nosotros. Así es. Pues bueno, Sergio, yo creo que... ¡Vamos a poner otra vez el vídeo, hombre! Estamos aquí de celebración. Eh, vamos a ponerlo aquí. Si me lo permite esto, yo no sé dónde está. Está por aquí. Aquí lo tengo. Y lo vamos a poner. Aquí. Desde el fondo de la galaxia, uniendo esfuerzos, juntando energías y sumando conocimiento, el universo por descubrir y en busca de la verdad, se fusiona para traerte un nuevo plano de sabiduría. Nace misterios de oro. Te lo vas a perder. Lo vamos a subir a la plataforma de Orión, este vídeo. Me gustaría que lo escucharais en estéreo, porque tiene unos efectos de sonido impresionantes. Muy bueno. Está muy bien, tienen un vaivén de sonido eh, pues, que ayer en, en un par de horitas lo pude, lo pude eh, acabar de, de editar, gracias a Werner, eh, que me mandó lo que es la imagen en sí, y se ha tenido que vestir de sonido, revestir con el sonido, por lo que veis en pantalla. Pues, Sergio, yo estoy emocionado, me ha encantado este vídeo. Yo creo que esto va a marcar un antes y un después. Lo va a marcar. Y nos vamos a ir a comer. Y a, celebrar. Nos vamos a comer. Primer programa, Orión, 15 de septiembre. 15 de septiembre. Primer programa de misterios de Oriol. Muchas gracias Rafa Fernández, gracias En busca de la verdad. Y a todos los que estáis ahí, os esperamos de verdad en todos los sitios donde estemos para seguir aprendiendo, para seguir aprendiendo unos de otros y sobre todo para divulgar, investigar y aprender con lo que amamos, el misterio. Muchísimas gracias Sergio por estar aquí con nosotros, por empezar esta nueva andadura y nada nos vemos pronto, si no en tu canal en el mío, no importa tanto monta, monta tanto, es un buen tándem no sería en la historia del misterio los primeros que hacen un tándem, ¿verdad? hay más tándems del misterio, le quería comentar a Alfredo Fitness dice Rafa Irán a Orión algún día ja, ja. como yo me ponga tú dame, tú dame tiempo cabiendo tiempo yo ya yo ya me pongo a todo eso. Los que queréis contactar conmigo, como Alfredo, eh, seguramente el correo me ha llegado, seguramente, y lo, y lo tendré ahí. Problema, que a mí, yo no te digo ya el número de correos que me llegan al día, ¿para qué? ¿Para asustarme? No. Me llegan muchos correos, entonces eh, tengo que ir separando, que es cada cosa, casos de misterio... Eh, consultas personales, historias, pitos, flautas, ¿no? Yo tengo que ir separando y quizá no he llegado al tuyo. Pero si tienes tanta urgencia, tienes mi Facebook, que por aquí abajo en la descripción del programa lo tienes, en la descripción de este vídeo, tienes mi Facebook, me agregas al Facebook y en Messenger me escribes, ¿vale? Y yo cuando pueda, pues tracatrán, te contesto, ¿vale? No me pidáis, pero no porque no quiera, eh, conversaciones por Skype, no puedo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Yo ahora mismo me tengo que ir a comer, tengo que hacer cosas y ando hasta aquí de trabajo, os lo prometo. Para eso están las quedadas, para este tipo de historias. Cuando hay una quedada, pues cada uno habla con el otro, comemos, cenamos. 2 de diciembre, 2 de diciembre, Madrid, quedada, Orión, FLV... EUPID, el universo por descubrir en busca de la verdad, Orión, día 2 de diciembre, Madrid. Más información próximamente, próxima quedada. Ahí lo dejo. Vale, un día, un día Sergio me meterá en un tren y me llevará a Siberia y iremos a Siberia, o sea... Yo le pongo una cosa también. Bueno, chicos, esta tarde, seis y media, voy a hablar de una cosa muy bonita que os va a gustar. ¿Qué sensación causó la pirámide de Keops en mí? ¿Vale? ¿Y qué sensación podría causar en ti? Y algunos templos, no todos los templos, pero algunos templos, ¿qué sensación también causaron en mí? ¿Y qué he percibido? ¿Y qué ha cambiado en mi vida? Lo hablaremos esta tarde, a las seis y media. 10.45, después del fútbol Italia-España. Eh, historia... De la España misteriosa, Caso Vallecas, Hotel Corona de Aragón y Diputación de Granada, 10.45. Allí os esperamos también en el universo por descubrir. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por ser testigos de este inicio de radio. Nos fusionamos como programas de radio, con lo cual vamos a ser los dos codirectores. No hay ningún problema. Y estaremos ahí con vosotros. 15 de septiembre. No olvidéis, no lo olvidéis. Agregarnos al Facebook. Dices que no tengo Facebook. Os ponte un Facebook. Si todo o el mundo sí. tiene Facebook. Claro, dices que yo no uso... Pero úsalo. Si para eso está. Si ellos ganan dinero, para que tú lo uses. Úsalo. Que es gratis. Es gratis. Y como es gratis, suscríbete a mi canal y suscríbete al canal de Sergio A. Ah, y al de Orión también ¿eh? que precisamente este vídeo que acabáis de ver así tan chuli, lo vamos a subir por ahí para que lo disfrutéis sin más chicos muchísimas gracias gracias Sergio nos vemos gracias, Rafael. hasta luego hasta luego hasta la próxima